que rollo andrilovers y guapuritas. Para meterlos en contexto, al regresar de Nueva York nuestros queridos Pat Bell se percataron que Jeff no estaba. Jeff todo inteligente se percató que lo llevaron a Los Ángeles, pero porque solo truquearon a Jeff ja. ja, ja, ja, ja. Confundieron a Jeff en el aeropuerto de Nueva York y se fue en otro avión. El papá de Chantilly Andrés los regañó por no fijarse en Sheffield y los mandó a California manejando y les prohibió irse en avión para que aprendieran su lección jajaja ja, ja, todos de los Chantilly Andrés. Disfruten el video mami, que se viene recargado Jajaja. Ja. así fue como demandé a mi ex esposo por robo de identidad y ay no que estoy diciendo jaja disculpen andaba toda y lol jajaja xd Gracias por ver el vídeo, trabajamos muy duro haciéndolo, ahora necesito dinero, depositen 3 mil pesos a mi cuenta bancaria, porque no tengo